Cletofílicas y Cletofílicos del Mundo, yo soy Juan Pablo Ramos y les doy la bienvenida al episodio 4 de la versión podcast de cletofilia.com, donde amamos lo que a ti te mueve, de plano existencial. Hoy me refiero al día en que grabé este episodio, es 19 de abril de 2020, y eso quiere decir tres cosas. La primera, hace 77 años, el científico suizo Albert Hoffman probó por segunda vez, y antes que cualquier otro ser humano, el ácido lisérgico, LSD por sus siglas en inglés. La segunda... Como los efectos los percibió mientras regresaba andando en bicicleta a su casa, el 19 de abril se conoce popularmente como el Día Mundial de la Bicicleta. A mí me gusta más la idea de llamarle el Día Mundial del Viaje en Bicicleta porque la ONU decretó en 2018, así sin preguntarle a nadie y sin mayor justificación, que el Día Mundial de la Bicicleta sería el 3 de junio. Y entonces ahora se lidia con que hay dos Días Mundiales de la Bicicleta. Y tercero, que es 19 de abril, y eso quiere decir que al menos nos quedan otros 11 días de estar en casa para no contagiarnos ni contagiar de coronavirus a la gente. Así que, ánimo, pónganse unos audífonos y disfruten de este viaje en bicicleta. Bueno, ¿y ¿quién era Albert Hoffman? Que por él se suscitó todo este día en el que se terminó celebrando la bicicleta y no tanto, o sea, no se le puso el nombre del Día Mundial del LCD, sino el Día Mundial de la Bicicleta. Y que por ahí tienen que ver otros personajes que se los vamos a ir presentando. Pero bien, Hoffman era un químico suizo, nació en 1906. 11 de enero de 1906, y sintetizó la dietilamida de ácido lisérgico, LSD, por sus siglas en inglés, obtenida del cornezuelo del centeno. El cornezuelo es un hongo que afecta principalmente a los cereales. O sea, le sale a muchos tipos de cereales, pero principalmente al centeno. Y me refiero a los cereales naturales. No vayan corriendo en ese instante a buscar cornezuelo en las azucaritas. No encontrarán cornezuelo, solo van a encontrar obesidad y diabetes, así que evítenlo, aunque no tenga todavía el etiquetado necesario. ¿Será que el huitlacoche sí pueda tener? Pues bien, Hoffman trabajaba para el laboratorio de la aún poderosa farmacéutica Novartis, que en aquel entonces se llamaba Sandos, y uno de sus proyectos era sintetizar diversas plantas para descubrir su uso en productos farmacéuticos. Ese era su trabajo en los laboratorios Sandos. Antes ya había hecho otras investigaciones que lo habían hecho acreedor a ese, a ese puesto. El, el descubrimiento del LSD no fue lo único que hizo. Pero bueno, de ese proyecto que inició en 1938 fue que se desató toda esta historia. No vio en ese momento la aplicación del LSD en los productos farmacéuticos en los que se tenía pensado algún uso y lo puso en pausa. Y fue hasta cinco años después, en 1943, que regresó a hacer investigaciones sobre el cornezuelo del centeno. La parte psicodélica de esta historia se empieza a escribir tres días antes de lo que... Hoy se conmemora el 19 de abril. Así que el 16 de abril, mientras estaba trabajando con el compuesto número 25, esto quiere decir que ya llevaba 24 pruebas de sintetizar el LSD, pues tuvo contacto con unos cristales de esta sustancia y dicen, o él mismo narra en su diario, que absorbió un poco por la punta de sus dedos. Lo narraba así en su Facebook, perdón, en su diario. Me vi forzado a interrumpir mi trabajo en el laboratorio a media tarde y dirigirme a casa, encontrándome afectado por una notable inquietud, combinada con cierto mareo. En casa me tumbé y me hundí en una condición de intoxicación no desagradable, caracterizada por una imaginación extremadamente estimulada, en un estado parecido al del sueño, con los ojos cerrados. Encontraba la luz del día desagradablemente deslumbrante. Percibí un flujo ininterrumpido de dibujos fantásticos. Formas extraordinarias con intensos despliegues caleidoscópicos. Esta condición se desvaneció dos horas después. Tres días después, o sea el famoso 19 de abril de 1943, entusiasmado por lo que había experimentado, recordemos que era un científico, no un, no un entusiasta de las drogas, no se confundan, decidió probar nuevamente. Sabía que había descubierto algo importante, pero esta vez lo hizo con una dosis mayor, 250 microgramos del compuesto número 25 LSD. Eso quiere decir, como lo había dicho antes, que había hecho 24 compuestos anteriormente, pero esta vez con una dosis mayor, 250 microgramos del compuesto número 25 del LSD. Luego le pidió a su asistente que lo acompañara a casa y se fueron. Y ahí viene el momento glorioso, la aparición estelar en bicicleta, en uno de los trayectos más psicodélicos de la historia. Se entiende que si hubiera ido en bicicleta, estamos hablando en periodo en guerras, donde el uso del automóvil era muy restringido y además era muy popular andar en bicicleta. Y entonces por eso es que tenía ese vehículo a la mano y en ese viajaba sus trayectos cotidianos. Había, el sido, mundo había sido, el sido mundo había creado, sido creado creado había creado, había, creado, había el mundo había el mundo, mundo ha sido sido creado nueva me nueva me nueva nueva desde ese momento Hoffman reportó el potencial que tenía el lcd para disolver el ego y ayudar a pacientes con problemas psiquiátricos. Y se convirtió en su principal campo de estudio hasta el día de su gran viaje, el 29 de abril de 2008, a los 102 años de edad. Con gran viaje me refiero a que falleció o trascendió, como ustedes le quieran llamar. 102 años de edad, eso es una buena cantidad de años, ¿no? Y bien, ¿cómo se instauró el Día Mundial de la Bicicleta? Según nuestro buen amigo Rogelio Garza, a quien le mando un saludo, quien ha seguido el tema de las bicicletas y su relación con personajes famosos, al menos desde 2008, que publicó la primera edición del libro Las Bicicletas y sus Dueños, fue el profesor de Psicología de la Universidad del Norte de Illinois, Thomas B. Roberts, quien lo instauró en 1985. Así que un profesor en psicología que ya estaba adentrado, iniciado en los beneficios que estaban descubriendo de los psicodélicos para tratamientos psicológicos, dijo: Tomemos ese día como un referente para celebrar, sí, el LSD, pero no le vamos a poner el día del LSD, sino el día de la bicicleta. Esta referencia también la hace Rogelio Garza en su más reciente libro titulado Bicicletas y otras drogas. Búsquenlo así en Google, Facebook o en otra red social, y seguro encontrarán referencias para poderlo adquirir. Mándame uno, Rogelio. También encontré otra referencia en el portal Catalyst Magazine, donde Thomas B. Roberts confiesa, y aquí voy a hacer una actualización, porque un par de horas después vi una entrevista de él en YouTube, en el que estaba celebrando precisamente el 19 de abril, en el que confiesa que eligió el 19 de abril y no el 16, que fue el día en que Albert Hoffman tuvo por primera, por primera vez una experiencia en el SD y también montó en bicicleta ese día. Pero eligió el 19 porque caía en fin de semana y era mejor para hacer una fiesta. Entonces dijo, no, 16 cae tres semanas, según lo que dijo en la entrevista. Mejor celebremos por primera vez el 19 y eso suena mucho más divertido. Thomas sigue haciendo hasta la fecha investigación sobre los psicodélicos empleados en tratamientos psicológicos y bueno, a él, si le quieren agradecer a alguien, a él se le debe que el 19 de abril se haya instaurado popularmente como el Día de la Bicicleta. Esta declaración la pueden encontrar en la entrevista que le hicieron, como les mencioné. Se le hicieron el mismo 19 de abril o la publicaron el 19 de abril. Y la pueden encontrar en el canal de YouTube del artista Alex Gray, que seguramente algunos de ustedes conocerán sus obras super psicodélicas. Les voy a dejar el link en la descripción de YouTube y en la página diagonal lsd donde van a encontrar algunas obras de él y su relación con Albert Hoffman y, por supuesto, con la bicicleta. Por cierto, como dato curioso de aquel famoso día, en el libro Las bicicletas y sus dueños, Rogelio Garza apunta que la bicicleta de Albert Hoffman era una Swiss Army Bicycle fabricada por la compañía condor Berg. O werke AG. De acá, aquí. Espero hayas aprendido. Según lo que se cuenta en esta página del libro Las bicicletas y sus dueños, es que en aquella época el ejército suizo había pedido a la fábrica Cóndor que le armara una bicicleta especialmente para uso militar y después se encontraban algunos modelos ya para uso civil. Esta bicicleta la siguieron construyendo hasta 1996, fecha en que el ejército suizo todavía la integraba como parte de su equipamiento. Y bien, además de que se convierta en un trending topic cada 19 de abril y desde el 2018 en una discusión que si se celebra mejor el 19 que el, en junio, como, lo hizo, como ya lo decretó la ONU, pues... Siempre da motivo a celebraciones. Por ejemplo, en 2017, cuando la Ciudad de México fue la sede del Foro Mundial de la Bicicleta, se inauguró el 19 de abril, con obviamente toda la intención de hacer una celebración al Día Mundial de la Bicicleta y aprovechando que la fecha nos había tocado durante el mes de abril. Y así como eso, se han hecho festivales de arte con la bicicleta, festivales de cine que tengan que ver con la bicicleta y todo lo que tengan que ver con la bicicleta el 19 de abril. La verdad no está mal que ahora haya dos fechas en las que se recuerde a este vehículo que como vimos ya en el episodio pasado nos ha rescatado de muchas catástrofes a los seres humanos y que podría continuar dándonos muchos más beneficios como lo hemos visto en estos últimos días de pandemia y ojalá estemos transitando a una, a una nueva era de movilidad finalmente. Y sí, el descubrimiento que se hizo desde el 16 de abril y se eligió el 19 de abril ha seguido haciéndose eco tanto en la comunidad científica, en el campo de la psicología como en la recreación. Desafortunadamente, la investigación para que el LCD se aplique a tratamientos psicológicos o psiquiátricos, se vio interrumpida. Llegados los años 60, Estados Unidos estaba en medio de la guerra de Vietnam, impidiendo que se instaurara nuevamente un régimen comunista en Vietnam del Norte. Fiel a sus principios, y como también ya mencionamos en el capítulo anterior, no es que todos los habitantes de Estados Unidos sean malos, simplemente han tenido muy mala política exterior? Pues la respuesta fue uno de los movimientos pacifistas más emblemáticos de la historia, los hippies. Muchos de ellos habían perdido amigos o familiares en esa guerra o se escondían para no participar en lo que consideraban, y con mucha razón, una guerra inútil, valga la redundancia. La juventud en Estados Unidos no tenía más que dos opciones, ir a la guerra a matar o ir a la guerra a que los mataran pero muchos encontraron la tercera vía en el LSD. Y si bien surgieron muchas expresiones artísticas inspiradas por los viajes lisérgicos, que esto nos daría para armar todo un capítulo, pero no es el tema de cletofilia. Por ejemplo, nada más vamos a decir el nacimiento del Festival Woodstock o muchísimas bandas o álbumes o canciones inspiradas en ello pues los gobiernos se vieron amenazados Vieron a la juventud con LSD como una amenaza y prohibieron la sustancia, no solo de, en su uso recreativo, sino también para las investigaciones científicas. De hecho, Albert Hoffman, hasta el último de sus días, estuvo promoviendo que se pudiera continuar con las investigaciones. Y publicó muchísimos libros al respecto y hay entrevistas y, y muchos este, investigadores, puede decir que son sus discípulos, hablando de los beneficios como, insisto y repito y aclaro, sustancia aplicada al área de la medicina. Lo que no se detuvo, claro está, y lo hemos visto, fue la investigación, desarrollo y pruebas de armamento nuclear, tampoco las guerras en nombre de la liberación y la democracia. Eso ha seguido. Pero bien, además de lo más obvio en expresiones artísticas como los papelitos de LCD con el rostro de Hoffman o el famoso blotter, que les voy a ser sincero, yo no conocía ese término, pero ahora que estaba ahí leyendo, es el es un formato en cartón en el que se distribuye el LCD. no Se empapa con gotas del LCD y un blatter contiene, me parece que son 50 cuadritos y cada cuadrito se le considera una unidad de LCD. Pero, además de esta parte psicodélica, el blatter es un formato que ha invitado a muchos artistas a plasmar sus obras de arte en él. Así que pueden encontrar páginas totalmente dedicadas a Lotter sin LSD, por supuesto, a la venta, ¿no? Hay infinidad de diseños. Pero el más famoso y que yo no encontré, y si alguien de ustedes sabe esa información, estaría padrísima que la comparta, es un, un dibujo en el que se ve... ...a un personaje que se sugiere que es Albert Hoffman... ...andando en bicicleta... Este, ...apoyado sobre una de sus manos... ...con una pierna, me parece que es la pierna izquierda... ...levantada hacia atrás... Este, ...sonriente, viendo un poquito más arriba del horizonte... ...de un lado está el sol y del otro la luna... ...que están sonriendo y viéndolo... ...y al fondo hay un volcán, una montaña con nieve... ...y un número 25 en una estrella... ...que es el compuesto 25... Y bueno, ese es como el más famoso, pero hay cientos, de verdad, sin exagerar, de obras artísticas inspiradas en ese día y reproducidas... En Blotter, y también hay un sinfín de pinturas, libros, películas al respecto. Pero enfocándonos un poco más a la relación BCLSD, pueden darse una vuelta por YouTube y buscar Bicycle Trip, un cortometraje animado italiano que narra lo ocurrido el 16 de abril de 1943 cuando Hoffman absorbió accidentalmente un poco de LSD. Y por supuesto pueden, si les interesa el campo de la medicina y las investigaciones de Albert Hoffman, pueden conseguir todos los libros escritos por el propio Hoffman, enfocados en sus descubrimientos e investigaciones en este campo, ¿no? De la expansión exploración de la conciencia humana. Otro ejemplo de celebraciones fue la que se hizo el año pasado en San Francisco, eh, un festival de música que se llamó tal cual así Bicycle Day San Francisco donde estuvieron por ejemplo The Fibery Corporation, super buenos y otros artistas que se los voy a mencionar aunque yo no conozca a The Polish Ambassador, Blue Tech, Wyatt Marshall, El Papachango y bueno otros que podrán encontrar si buscan información de Bicycle Day Festival San Francisco 2019 y como les decía ahora se ha quedado como un pretexto más para seguir celebrando la bicicleta y bueno espero hayan disfrutado de este paseíto por bicicleta a través de la historia de Albert Hoffman y su relación con la bici y bueno por si alguien tiene la sospecha de que estamos o de que estoy promoviendo el uso del LSD o los psicodélicos, les debo decir que nunca mente. No, el, el propósito de cletofilia es y siempre será promover la bicicleta y la mente abierta. No dejen de andar en bici estos días, aunque sea en su casa, ejercitarse. De hecho, pueden encontrar en cletofilia.com un artículo muy padre, no es porque lo haya escrito yo, pero que se llama ¿Por qué la bicicleta nos hace sentir felices? Donde, se, donde les comento un poco de la relación de la generación de, de endocannabinoides en nuestro cerebro. Son sustancias que nos hacen sentir muy bien, nos dan esa sensación de felicidad, que generalmente se le... Da esta sensación o se le refiere a las endorfinas, pero los estudios más recientes dicen que las endorfinas son un compuesto muy grande y que pocas veces pasan al torrente sanguíneo. Realmente el efecto de bienestar y de anestesia del dolor lo generan los endocannabinoides, que eso es también otro tema súper, súper amplio y que, bueno, afortunadamente el desbloqueo a la investigación entre cannabis y medicina es, pues ya cada vez está más cerca y la relación con la bicicleta una vez más es, es curiosa porque... Andar en bici es uno de los ejercicios que genera más la, los endocannabinoides, la liberación de endocannabinoides. Eso o correr. En, en general, los deportes aeróbicos o de resistencia son los que van generando la liberación de estas sustancias en nuestro cuerpo. Casi siempre, a partir de 40 minutos de ejercicio de resistencia, nuestro sistema empieza a producirlos para que se mitigue el dolor y venga una recompensa que es el bienestar. Bueno, pues hasta ahí nuestras recomendaciones psicomágicas y ciclistas. Manténganse sanas y sanos, alegres, no dejen de hacer ejercicio en sus casas. Y espero que el próximo 19 de abril podamos hacer una celebración de viaje en bicicleta juntos. Y que no sea necesaria la distancia, el distanciamiento social y nos podamos abrazar y andar muchos kilómetros por este planeta. Abrazos y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.